Quien te quiere, está porque quiere, quien no, ni aunque lo obligues. Si tienes que rogarle para que se quede contigo, es más que una señal de que esa persona no es para ti. Cuando existe un amor verdadero y mutuo, jamás tendrán que rogarse el uno al otro. Si quieres suplicar por atención o cariño, si esa persona siente amor de verdad por ti, solo el corazón lo sabrá. Seguramente ya pasaste por una decepción amorosa, pero tranquilo. Recuerda que pronto todo tendrá el sentido del mundo. Mientras tanto, sigue creyendo en el amor. Sigue manteniendo tus vibras bien altas. No dejes que esa mala experiencia dañe tu autoestima. Es mejor que comiences a mirarlos como una lección de la que puedes aprender y quizás aplicar cuando tengas una nueva relación en el futuro. Si eres de aquellos que creen en el amor verdadero, seguro sabrás que para que eso suceda no hace falta obligar a tu pareja porque esto pasa solo sin que hagamos algún esfuerzo. Si esa persona hace que quiera ser mejor y te permite expresarte tal y como eres, es la indicada para ti. No obligues a nadie a amarte, uno mismo es culpable de todas las ilusiones que se crean y todas las expectativas que imagina con personas tan básicas. Muchos somos los que tenemos expectativas altas con los demás y no nos damos cuenta de eso hasta que es muy tarde, cuando amas a una persona no quieres cambiarla para que sea como tú te la imaginas. Y si lo haces, eso significa que te estás engañando a ti mismo y que no quieres ver la realidad de las cosas. Por más enamorado que estés, no obligues. Recuerda que no estás para que te quieran cuando quieran. Tú eres una persona increíble que no merece estar mendicándole amor a otra. Si eso es lo que estás haciendo, debes recapacitar porque esto está haciendo que dañes tu autoestima. No mereces a alguien que te diga que te quiere solo cuando te necesita y no porque lo sienta de verdad. Mereces a quien te demuestre todos los días que quiere pasar el resto de su vida a tu lado y que es capaz de pasar sobre los demás para hacerte feliz. Existen hombres y mujeres que se pasan la vida tratando de convencer a sus parejas para que se queden con ellos simplemente porque no tienen más opción o porque según el destino los quiere juntos para siempre. Esto hace que automáticamente la pareja se sienta obligada a responder por la relación y es por eso que cuando se sienten agobiados y deciden terminar la relación con sus exparejas, le insisten por todos los medios para que les den una nueva oportunidad. No seas ese tipo de persona, quieres de ti mismo y date cuenta cuando una persona no tiene el mismo interés que tú. Puedes darte cuenta de que no te quieren lo suficiente cuando no les importa lo que dices, lo que piensas, ni mucho menos los planes a futuro o metas que tengas. Cuando alguien te quiere, te demuestra que está para ti cuando quieras y que saca el tiempo para pasarlo contigo. No puedes obligar a que haga todo esto. Aun cuando creas que puede ser posible, el amor es uno de los sentimientos que debe desarrollarse de manera espontánea, no bajo una presión constante. Tú misma no puedes obligarte a tener sentimientos amorosos por una persona, Así que no trates de hacer que alguien lo sienta por ti, la única posibilidad que está entre tus manos es mostrarte tal y como eres y abrir tu corazón, si no logras enamorarlo con eso, retírate antes de que te dañe. Si lo que estás buscando es una relación honesta y real, debes comenzar por serlo contigo misma, entiende que si no te amas a ti misma, nadie más lo hará. Los amores obligados no existen, puede que pienses que al principio se funcionen como lo esperas. Pero tarde o temprano la torre de cartas que has construido se desplomará ante tus ojos. Verás cómo quedará en descubierto tus intereses y quedarás como una mala persona frente a quien alguna vez amaste. Eso que intentaste no se llama amor, porque el amor es libertad, es cuando ambas personas se sienten cómodas una con la otra, cuando se esconden secretos y se apoyan en lo que necesiten. Sé sincera contigo misma y date cuenta de lo que realmente quieres. Amar no significa obsesionarse a tal punto de hacer que la otra persona se enamore sin su consentimiento o cuando él no siente eso por ti y ni siquiera se le ha pasado por la mente. Estas acciones hablan mucho de ti, dejan saber al mundo que eres egoísta y que solo piensas en las cosas que te pueden beneficiar. En las relaciones de pareja no existe el egoísmo porque se trabaja en equipo. Acepta cuando alguien no siente lo mismo por ti, no intentes algo que no va a funcionar, terminarás rompiéndote el corazón tú misma. Tenga un poco más de amor propio para que te des cuenta de que no necesariamente necesitas a alguien a tu lado para ser completamente feliz. Eres una persona increíble que no merece mendigar amor de otra. Date un tiempo para sanar las heridas que tengas e intenta algo nuevamente cuando te sientas preparada sentimentalmente. No porque te sientas sola. Si lo haces de esta forma, terminarás dañando a aquel que depositó su confianza en ti cuando dijo que te quería a su lado. No cometas imprudencias de este tipo, porque tal vez la vida la regrese más adelante. Acepta cuando alguien no te quiere. Puede ser duro, sí, pero es mejor que tengas las cosas claras y que no vivas en una mentira. No te preocupes. Seguramente hay alguien que te ama de verdad y que quiere que seas parte de su vida para siempre. Gracias, Marco. Sí, el que nos quiere está porque sí, porque le nace. No porque les estemos obligando a que nos quieran o que nos traten de una manera. No. No es justo para ti ni para nadie. No nos engañemos. Las personas que están en nuestra vida simplemente entran porque tienen que. Y no porque tú tengas que insistirles. No te imaginas lo feo que se siente... Que es estar por obligación con una persona Indirectamente todos los hemos hecho alguna vez en nuestra vida No tenemos que obligar a nadie a amarnos Tarde o temprano todo cobrará sentido Y cada quien se pondrá en la posición que tiene No tienes que obligar a nadie a amarte uno mismo es culpable de todas las ilusiones que se crean y todas las expectativas que imaginas con personas tan básicas esta frase es una reflexión bastante ferviente ya que tú dirás pero no me ama no me quiere, no me aprecia y el resto de cosas que quieras pero si te das cuenta el que no se ama ni siquiera eres tú por estar abriéndote a una persona tan básica como ella. Ten en cuenta que las personas siempre llegan a nuestra vida por alguna razón. Para dejar algún mensaje. Para enseñarnos a actuar de una u otra manera. Algunas llegan y se van rápido. Otras llegan y se quedan. Pero no necesariamente es porque sean malas. Pero si tú personalmente te estás dando cuenta de que han entrado muchas personas a tu vida Que no te han apreciado Que te han tratado de una manera bastante baja Y no han aportado absolutamente nada Una te lo acepto Dos tal vez Pero ya la tercera persona que entra a tu vida con este son Es que el problema básicamente Eres tu amigo Eres tu amiga Todo tendrá sentido. Y tú te vas a dar cuenta de ello. No tienes que esperar que yo te lo explique. Porque así es la vida. No obligues a nadie a amarte. Vibra. Al lado de una persona. Con la que te nazca hacerlo. Pero no obligues. Estas personas tienen que quererte cuando tú les quieres y si no despídete de una vez por todas ya que simplemente no te merecen nosotros obligamos a las personas si no nos damos cuenta tenemos que hacerlo tenemos que darnos cuenta tenemos que amarnos por encima de todas las cosas pretendas menos estas personas que dicen amarte y te tratan como cualquier cosa son gente básica gente que no merece ni un suspiro tuyo los amores obligados no existen tal vez en un principio sí tengas que accionar de una u otra manera o digamos llamar la atención de alguna forma pero cuando ya pasa un tiempo de esto, pues ten en cuenta que tú también vales y es bonito y positivo que te hablen de una manera, digamos, bonita, por así decirlo. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima. Esto es BeDivers y que Dios te bendiga.